¡Dios mío! Creo Hola, que grabé. Típico, típica, típica, ¡vea eso! ¡Hola, melones! ¿Cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. El día de hoy les traigo un mini vlog, por así decirlo, cuando fuimos a plantar mil arbolitos la semana pasada. Creo que ustedes van a ver este video el viernes. Les voy a hacer una breve introducción para este video porque quiero que sea muy, muy, muy chiquitica. a recordar a las personas que no saben lo de Mocoa que sucedió una tragedia, una avalancha hace poco tiempo. Y que muchas personas se salvaron por los árboles, hasta sus casas se salvaron por ellos. Muchas áreas boscosas de Mocoa se han desaparecido por completo a raíz de esto. Así que con los chicos de Servicio Social fuimos a plantar arbolitos a la orilla de los ríos. En este caso fuimos al río Mulato. En un primer lugar bajamos una área boscosa y muy resbalosa por cierto, para así poder llegar a la orilla del río, donde una señora de Corpo Amazonia nos estaba esperando para darnos los arbolitos que teníamos que sembrar. Corrimos un sendero donde estaban las personas del ejército nacional ayudándonos a cavar los huequitos Hasta el momento solo me había caído dos veces, me tropecé en los huequitos hasta el momento, todo iba bien Nos hicieron tomar fotos con las empresas que estaban presentes. Nunca le echen la maldición a sus amigos de caerse, porque no van a parar de caerse. Me hizo. Trabajar por ahí que no te vayas a caer. Gracias, Annie. Dios mío, creo que grabé. Típico típica, típica, vea eso. dado la maldición de caerme a cada pinche rato, así que ya no, ya estoy cubierta de barro, soy la única de mis compañeros que está cubiertísima de barro, así que ahora voy a ser la que haga los huequitos. Ese bella y fuerte. Come Choco Crispis, bebé. Tropical. Eh, te voy a llamar. Eh, Nusita le colocamos o Arequipe? Nusita. ¡Nusita! ¡Come on! Vamos, come on! Okay. Cosita linda, cosita hermosa. Ya chocolate blanco. ¿Me pueden decir dónde está el río? Dónde Chocolate. <risa> Avellana. Ah, ya me mola Nutella. Nutella. Hola, ¿cómo estás, Nutella? ¿Cómo este va, pero, baby? No sé, pero digámosle Nutella. Mira, mira que me dijeron que estos no nacían en eh, o sea, que, ah, qué crapiste, no juegas caballito, caballito, ¿soy pesada? Sí. Okay. Hello, darkness, my old friend. ¡Camión! ¡Alcanzamos no. el camión!